¿Qué onda gente? ¿Cómo va? Ahí estamos en una. Eh, no, no una no. El señor El señorito, sí, nada, nada sí. Más original no, no puedo saber, amigo. Agradezcan. Bueno, wow, al parecer mi primo mientras yo me tuve que ir. Mi primo hizo esto. ¿Qué, qué mierda oh, es esto? Hizo esto. Wow. <risa> ¿Qué le hizo? un sonido re extraño. Ok. <risa> Hoy la misión es transportar estos aldeanos a la casa. No. Sí. no, sí. No, no vamos a hacer eso, es imposible. ¿Por qué? Porque es imposible. ¿Cómo hacemos? No se puede. Dormimos y listo. Cuando dormamos ya ahí nos llevamos, va a costar así. Eh, o hacer una, varias barcas, boludo, que yo tengo una banda de agua. Barcas. No agua. Sí, barcas. Botes. Que pro... Que pro... Sos un Toma Bien, tengo comida ¿Dónde estás? En la cueva Si, sí. coordinada bruto, En la cueva, che, nomás No te veo el ah no se llama te tiro lava, así ves. No encima tuyo, ¿no? A pay allá voy, eh, nos dividimos. Yo me voy allá que al inicio, que allá había otra cueva, cerca. Tipo, no había otra cueva. Sino que. Sí, toma. Dame. Tengo un stack y 40. Dame la mitad. Va, dame 40. Dame 40. Tiene curita. No, pero yo decía de tronco, bueno. Sí, por eso. Vos de pensás que tenía un stack y 40 así normal. Y si tuviste tres horas. Porque no había ningún árbol, boludo? bueno, mínimo tiene un stack. Bueno. No lloré. sé que tenemos algo. ¿Ah, ya exploraste acá? ¿Vos exploraste, Beto? Y no había nada. Es... Ah, amigo, tardé dos minutos Y no encontré nada Había rompidos dos árboles Uno que estaba medio deforme Que fue el que encontré más Y otro normalito Ok, a ver acá Amigo, esto es gigante ¿Hasta él? Esto es gigante Literal, amigo Lava. Traje agua. Si tenemos para obsidiana, yo ya tengo, tengo tres, dos de obsidiana. ya lava para los bichos que se mueran abajo. Hay una banda de lava. Acá tenemos eh, oro, para qué, no sé. Tendríamos que estar juntos, ¿no estoy Estoy <risa> explorando como si fuese capa 2000, ¿no? Listo. Ok, vamos a picar. Ah, no, para acá hay bajo más. Uy, me caí. Uy, amigo. Sexo. No, mierda. No, mierda. Sí. Ok. Me así? Vamos a hacer sorpedo. Ah, me acordé un modo ruso que vos eras el único que encontraba. Diamante literal. Oh, tengo un mono acá. Sí, sí, iba a decir lo mismo, iba a decir lo mismo. Te regalaste sola. Mi pico, tengo cuatro de, de diamantes, ¿qué puedo hacer con eso? Nada, un pico, un pico nuevo, ¿no? Y el otro diamante que me sobra va a ser para la mesa de encantamiento. Por eso uy oh, tres. ¡Ah, está ahí el... qué es esto amigo este agua estoy en un lago no este lago está lleno está lleno de cuevas este la... este agua bueno God. está lleno lleno lleno uy está ahí no sé si estoy lejos cerca lo más seguro que estoy lejos estoy muy lejos Uy, oh, no, si sí estoy en el mar. Literal. A ver, eh, decime coordenadas, está ahí. 850. Uh, sí, no estoy tan lejos. No, no estoy tan lejos. Me notaría la, las coordenadas esas. Pero qué paja. Está ahí una laguna, eh, pantano, perdón. ¿No sirven los pantanos? No, no. subo a la montaña a ver si te veo esto me lo agarro todo Le saqué foto de una estructura arriba de, de una montaña ¿vale? que está repiela para hacer una casa ¿vale? literal pero no sé si voy a cambiarme de casa porque no, yo estoy tranquilo ahí eh, comida comida tengo tengo algo que te dan de cinco Ah, no, a mí ahora me está reina más de 99 y nueve más de 99 y nueve sí ¿Cómo? está bien está bien está bien está bien está bien está bien está bien está bien está Mira, está bien está bien Mira, bien está bien Mira, Mira, está bien está bien está bien está bien a bien está bien está bien está bien está bien está bien está de está bien está bien está bien está bien está bien está bien está bien está bien está de no, no, la altura que la No, la altura de Por ejemplo, La altura de la puerta de dos no. ¡Ah! ¿Cómo? Y sí, un bloque con raíles que vamos poniendo... ¡Hola, no! qué comida? ¡No comida comida comida, No te ¡Hola! Comida No te pegué con la espada, te digo con la comida Porte que te gide Te pegué con la comida no con la espada encima es crítico Bueno esto no es que me pegaste no comí Vamos a agarrar Vamos a hacer una subida para los anteriores así ves Comida Nada, esto esto es de verdad tipo. vamos a hacerlo así, que este ya sea el Bueno pero comida por, si por favor has hasta la capa 80 Vamos a empezar a hacer una línea recta. Pero, pero, comida. Yo te di comida. No, y tres de carne pero yo construyo ahí. Te la dejé, la ves, la ves, la ves La ves, la ves, la ves, la ves, la ves, la ves, la ves, la ves, la ves, la ves, la ves, la ves, la ves, la ves, la ves, la la ves, la ves, la ves, la la ves, la la pero pa' está para allá, boludo, si ¿dónde está nuestra casa? En esa dirección. Recta, recta, recta. Sí. No, o sea hay que doblar. ¿Está ahí? Ah, one HP, boludo. Escucha un esqueleto, dale. Porro, este aquelito me sigue hasta acá Mira Ahí tiene, me dio uh. Protección al pedo Me lo bueno, voy ¿Cuánto es para uno? Creo que son dos para uno 5, podemos hacer 2. Claro, 2 para mil lobos. No. Buen rondo. <ríe> Buen mundo.